Bueno, Bitcoin a 10 millones de dólares. Wow, ahora lo veremos. Bien, hombre diligente, a todo mal sabe hacer frente. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, puede que el mercado vaya arriba, el mercado vaya abajo, que las cosas vayan bien, que las cosas vayan mal. Pero que le puedes hacer frente a todo eso, que puedes pelear, que puedes luchar a favor, en contra, como te dé la gana, de todas estas cosas que te pueden eh, ocurrir. Eh, y no importa lo, donde vaya, tú vas a poder reaccionar y ser lo suficientemente flexible como para poder sacarle partido a, a todo esto. Bueno, 27 de febrero del año 23. ¡Guau! Wow. ¿Qué, ¿Qué cosas han pasado? El 27 de febrero del año 23. Bueno, pues yo, aunque mi mujer se le olvide, eh, hoy es nuestro aniversario de bodas. A mí no se me olvida. Así que, cariño, felicidades. Espero que veas el vídeo por lo menos hasta aquí. Eh, bueno, el 27 de febrero de 1537, el rey Carlos I crea la infantería de marina, la real, el real y glorioso cuerpo de infantería marina, que es la más antigua del mundo. Eh, a todos los compañeros. Eh, 27 de febrero de 1864, en Tabasco, México, los nacionales expulsan a las tropas invasoras francesas en la toma de San Juan Bautista. Eh, fíjate, eh, franceses, México, franceses, ingleses... Pero, pero, pero lo Pero los malos eran los españoles. Los malos fueron los españoles. Eh, en fin. Eh, para que quede un poquito más a clase. no hay que saltárselas tanto. El 27 de febrero de 1979, Francia e Inglaterra... Reconocen como legítima la dictadura del general Franco. Dale, los, los de la... Los de la, los de la, la, la moral... El 27 de febrero de 1940 se descubre el isótopo carbono 14. Interesante. el 27 de febrero de 1971, pues yo no había ni nacido, en Cali, Colombia, se causan graves disturbios y se declara el estado de sitio en todo el territorio nacional. La que se dio fue pequeñita. El 27 de febrero de 1973, aquí tenéis yo un año y pico, el boxeador español perro, Pedro, uy, perro, Pedro Carrasco se retira del deporte. 27 de febrero de 1973. Y a día de hoy todavía se sigue hablando de él en los cotilleos de Tele5 y compañía. Tela, los carrasquitos, lo que ha dado, ¿eh? En el 73 se retiró el hombre. El 27 de febrero de 2010 pasaron varios terremotos, 3.30 en Chile, un terremoto de 8.8, 800 muertos y, bueno, pues un montón de... 2 millones de damnificados y demás. El mismo día en Japón, 7.3 a las 5.30 hora local, que se acudió todo el sur, eh, sobre todo Okinawa, Amani y Tokara. Y el mismo 27 de febrero en Argentina, 6.1 en, en escala de Richter, a 15 kilómetros de la ciudad de Salta. Dos muertos, algunos heridos y bueno menos daños materiales porque un poco más pequeño. Pero luego estos es para que luego digan que no existe el cinturón de fuego y todas estas cosas. ¿no? Es decir, eh, Chile-Argentina y Japón en la otra punta. No sé, algo hay o pie Bueno, el 27 de febrero de 2022, en el marco de la invasión a Rusia-Ucrania, eh, Rusia-Ucrania, perdón, las potencias occidentales acordaron vetar a ciertos bancos rusos del sistema financiero SWIFT. Imagino que lo recordaréis, porque es algo que hemos vivido hace poco. Y... ha algo ¿vale? ¿Ha valido alguna de las cosas para algo? Ya lo iremos viendo, intentaremos ver a ver si en el largo plazo. Bueno, tenemos cosas importantes. Bitcoin. 10 millones de pavos voilà. um, Y el halving de Bitcoin El más importante Para mí sí Creo que va a ser el más importante de todos eh, Yo creo que ya hay una madurez en el mercado Pero bueno, ahora la vemos Venga, comenzamos campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita, bueno Bitcoin apunta a absorber el 25% de la riqueza mundial, en una nueva predicción que coloca el precio de Bitcoin en 10 millones, wow Jesse Myers cree que Bitcoin puede multiplicar por 500 su capitalización de mercado gracias a su escasez inherente y otras características hombre, a ver yo pienso que ya un millón ya es Ahora, 10 millones, uh, no lo sé, ¿eh? o sea, yo no digo que no pueda suceder, porque todo es posible en este mundo, hemos visto cosas más raras. Pero, ¿10 millones de pavos? ¿Un Satoshi, un dólar? Creo que sería, más o menos, ¿no? ¿Por ahí rondaría? Entonces, no lo sé, ¿eh? uh, ¿Un Satoshi? No, un Satoshi serían 10 Satoshi, un dólar. Mucha tela. Mucha tela. Pero bueno, eh, dice que, bueno, es una cuestión de mucho más tiempo. La, a, a medida que se siga todavía mmm, mucho más, que se habla de que. Se está empezando a hablar de que pueda llegar a, a los 500.000 en, en el siguiente Halvin. En este caso, eh, bueno, pues eh, Charles Edwards es un comentarista y un gestor de fondos eh, importante, ¿vale? eh, que, que dice que, bueno, que. Que 2024 va a ser el halving más importante. Para, a mi modo de ver, también. vale es el, Creo que tiene que haber un antes y un después eh, en este halving. Eh, también realmente tiene que haber una regulación importante eh, para ese halving, porque el pepinazo que puede meter el Bitcoin es importante. Hay mmm, datos apuntando a, a medio millón de dólares en, en 2025, 2026, yo creo que igual que en anteriores, en anteriores eh, ciclos se ha exagerado también tanto el precio de Bitcoin. Eh, igual que se decía que en el ciclo anterior podía llegar, yo tenía la valoración en 78.000, no llegó. Eh, pero había gente que decía que sí 250.000, que sí tal. Bueno, eh, gente por encima de 100.000, ya lo sabéis, eso. bueno los que lleváis tiempo ya sabéis que un poquito cómo ha ido la, la fiesta. Mi previsión para el próximo halving está en torno a 125.000, eh, la curva me da hasta 200 y algo mil, pero claro, eso es ya pensar en mucho. Creo que 125.000 es un precio bueno y justo para el próximo halving, no sería ninguna locura porque apenas multiplicaría por dos el, el máximo relativo anterior. Eh, pero claro, se habrá... para mí porque es importante, porque si, si realmente se establece definitivamente Bitcoin después de este halving se podrá mantener mucho más tiempo. Si no, es posible que, que después de este halving, pues se retire muchísimo dinero del mercado de Bitcoin, del mercado de criptomonedas, pero todo va a depender mucho de eh, esa, esa regulación ¿vale? que pueda venir. Eh, entonces, bueno, ya iremos viendo cómo bueno, pues, toda esta gente que muchas veces dice que, que estos crecimientos ahora se tiene que pegar un buen pepinazo y esas cosas, pues no lo sé. no tengo, Yo no lo tengo tan claro como muchos de estos, que, bueno, pues eh, hablan de... 10 millones de pavos y de cómo logarítmicamente puede crecer y sus muelas y todas estas cosas que bueno pues hacen unas cuentas que me parece bien hemos ¿eh? dicho por 500 pero claro en varias décadas eh, bueno pues oye ojalá sea así y, y realmente cuando en su día decíamos que eh, una persona con 0,1 bitcoin en su bolsillo eh, para de, ya comprados eh, anteriormente en hace pues como cuatro años por lo menos o cinco en un futuro Sería económicamente solvente, independiente, ¿no? Bueno, pues eh, con Bitcoin en 10 millones, pues eso sí podría podría cumplirse, evidentemente. Relativamente, porque bueno, un millón de dólares tampoco es una burrada de dinero, como para decirte ya ya soy independiente económicamente y ya me he arreglado la vida. Pero si lo gestionas bien, evidentemente puede, puedes vivir el resto de tu vida de, de ello. No sé, para mí no es mucho dinero, un millón de dólares. Eh, bueno, ¿cómo está Bitcoin? Bitcoin, en primer lugar, el SP500 eh, llegó a... Esta, esta mañana, en el corto que he dicho, digo, bueno, si estamos en un punto importante, ¿verdad? la EMA eh, 20 de 4 horas de, del SP500 estaba rompiéndola, al final ha hecho, se nos ha venido a la línea Nitro, que es la blanca que vemos aquí, ha cerrado por debajo y ya se nos ha venido atrás. En la parte de Bitcoin, 4 eh, horas... Igual vimos bueno, pues que estábamos por debajo de la línea de tendencia, luego la hemos recuperado. Hemos intentado ir a la resistencia. Veis que esta es una zona de apoyo importante, la que teníamos marcada en 23.666. No hemos podido eh, cerrar por encima y nos hemos venido abajo. Es que también, a ver, en diario, importante, ¿vale? Eh, tampoco hemos vuelto a tentar la misma zona otra vez. No hemos podido, nos hemos venido abajo. Y el semanal, el cierre semanal, que era importante, era importante haberlo eh, cerrado. Si era posible, por encima de los eh, 23.766 que tenemos de estos cierres que había aquí anteriores. ¿Esto quiere decir que, que mal, que ya no tal? No, no, no. ¿Veis? Si veis que tengo aquí en el canal paralelo dibujado, eh, yo sigo pensando, estoy en las mismas, es decir, creo que eh, vendremos a tocar esta zona, pero claro, hay que lateralizar un poco y seguir cayendo más o menos hasta la, la línea de tendencia que marcamos aquí, que es un poquito más horizontal que esta línea tan acelerada que había aquí y que creo que puede ser la más, la más correcta. Tenemos una zona de confluencia pues con esta zona de, de soporte, en esta línea de los 22.400 aproximadamente, con esa línea de tendencia, y bueno, pues creo que en, esa, en ese punto de confluencia, que es este máximo relativo anterior, eh, que, pas, que hemos pasado y que hemos testeado una vez, bueno, pues lo volveremos a testear otra vez, y si es válido, ¡boom! Entonces romperemos la zona de 25.000 si no es válido, pues ya sabemos que caeremos y pues, lo que conllevan todas estas cosas eh, y a lo mejor pues eso, es que no que, que, que, ¿qué señal hemos tenido inequívoca? vamos a verla, ¿vale? el BLX, nuevamente diariamente hay que verlo ¿qué pasó en el BLX ayer? y decía eh, chicos, ¿aquí qué hace falta? aquí lo que hace falta es chicha y limonada, es decir que si yo subo, ¿vale? y me voy a, a intentar romper al alza esta zona que tengo aquí de resistencia, necesito volumen y no hubo volumen, no hubo nada, con lo cual si yo subo y tengo el mismo volumen o menos, inclusive muchísimo menos del que ha habido la semana pasada, pues al día siguiente ¿qué va a pasar? Pues lo que está pasando hoy, vale pues que eh, tengo un día rojo y que puedo incluso abrazar la vela del día anterior e irme más abajo. De momento, posiblemente vamos a cerrar, quedan tres horas y media, pero bueno, posiblemente cerraremos por debajo de la M 20 que la perdimos, la hemos retesteado y nos venimos abajo en diario, ¿vale? Y siguiente zona... La 50 con esta línea horizontal en 22.500 aproximadamente. La otra gráfica lo tengo en 22.396, 22.400. Bueno, 22.400, 22.500, lo mismo me da, que me da lo mismo dependiendo de cómo hayas dibujado pues esta, esta, esta zona de soporte que tenemos aquí. ¿vale? Confluencia de esa zona de soporte con una, un soporte dinámico que es la, la media de 50 ciclos. Puede ser eh, al cierre, ¿vale? Olvidaros de mechas y olvidaros de historias. Eh, luego también, en esta zona que tengo aquí marcada, ¿vale? Entre los 21.300 y los 21.800, es una zona de soporte posterior. Es decir, ¿Ves? Donde paramos aquí, este máximo relativo anterior, donde nos apoyamos. Entonces, todo eso es una zona de soporte, ¿vale? Eh, ¿Qué sería la zona importante? si perdisemos la de 50, perdón, la media, la, la MA, media, media móvil de 50, con esa zona de soporte, ¿vale? Eh, en cuanto a Ethereum, pues cuartas de mismo no ha podido, o sea, intentó acercarse otra vez a la línea de tendencia, de hecho, fijaros que la ha tocado, la ha tocado, ¡paf! Y se nos ha venido abajo, en el día de hoy, ha sido clavadito, clavadito, clavadito, igual que su difunto abuelito, eh, el total market, bueno, pues cae, Cae, de momento no pierde esta línea de tendencia que le tenemos marcada, eso es bueno. Y la dominancia de Bitcoin, que ya perdió esta línea de tendencia, pues posiblemente se nos venga a otra línea de tendencia que tenemos que tirar desde aquí, vale, aproximadamente, vale, más o menos. Eh, por, por ahí en un punto, y si queremos irnos a, a los cuerpos, porque. A ver, opa, quieto, para que no he pulsado bien yo la tecla control. <risa> eh pues bueno, pues ahí más o menos podremos tener una línea de tendencia donde podría en un momento parar y si se nos perdiera hasta aquí pues estaría bien, pero claro, esto nos indica un doble techo con un segundo techo más bajo que el anterior, lo cual lo, lo más fácil es que se nos viniese a una zona, pues interesante, en la zona de 42 eh, que ha sido resistencia ah, perdón, sí ha sido resistencia, entonces lo hemos roto nos hemos venido arriba, pero nos hemos apoyado aquí una vez en esta zona también, que también fue resistencia entonces bueno, de momento Zona de 43, siguiente zona, la tenemos en esta zona, en 42, pero bueno, vamos a ver, 43. ¿Esto a qué nos llama? Pues a, a las altcoins, a las altcoins contra Bitcoin. Bueno, el dólar index, ya dijimos que lo normal es que después de la subida que ha pegado, ha llegado al objetivo que decíamos, la zona de 105 se nos venga abajo, tiene que venir abajo, por lo menos yo creo que donde se nos vendrá sea la IMA20, a buscarla. No sé si vendrá a volver a probar esta zona de soporte, ya lo veremos, también puede ser lo que puede dar un poquito de margen para dar respiro al resto de monedas globales. En cuanto a las altcoins, bueno, STX, que hoy ha hecho un buen movimiento hacia el TP2 que tenía marcado. Eh, el TP1 y el TP2, por ejemplo, aquí en el STX, ¿de dónde sale? Pues mirar eh, de este último descenso que hubo aquí, pues si nos vamos desde el mínimo hasta el máximo, eh, le tiramos aquí, ya tenemos aquí un TP1, tenemos el TP2, el TP3 se nos vendría en esta zona y el TP4 justo, en la zona que tengo, que tengo marcada en 1,77, como bueno, pues esta zona de apoyo, aquí fue resistencia, aquí fue apoyo, aquí fue resistencia nuevamente. Después de perderla, retesteó una vez, retesteó dos veces y nos fuimos al infierno. Con lo cual, lo más probable es que venga, reteste aquí en algún momento. Y ya volvamos otra vez a caer. Pero bueno, primero tiene que pasar por otras fases. Así que eh, estar muy atentos en estas, en estas altcoins porque creo que hay cosas que son bastante interesantes y hoy nos ha dado una buena chicha, está subiendo hasta un 28%, así que bueno, no ha estado nada mal en el día de hoy. Eh, en cuanto a altcoins eh, en el lado negativo, vamos a ver porque son, son bastantes. Eh, quick, Lina, Bake, ava CCX y NACA, las peores, así por así repasarlas, pero vemos que hay muchísimo en la zona de 5 y de 4 y 3 eh, y pico también. mogollón. En la parte más positiva, eh, ¿qué tenemos? <ríe> Los cortos de Bitcoin rebotando. Vale, la zona que tenemos de soporte marcada, bueno, pues van rebotando un porcentaje interesante. Están haciendo, intentando, pues un suelo, dos suelos. Y bueno, pues si hace una W y tira hacia arriba, pues ya sabemos lo que nos podemos preparar. Por la parte positiva también tenemos aquí True, GTX, STX, La hemos estado viendo, One Earth, un 930 y pico, muy bien. vale eh, bueno, en la zona que tiene, pues, eh, vamos a ver, esta zona es bastante interesante. Aquí, tacatas. Esta zona que hubo aquí de apoyo. Aquí también fue soporte, aquí también fue soporte. Aquí hizo una falsa ruptura y fue enseguida arriba. Otra falsa ruptura, pero tanta falsa ruptura no mola, ¿vale? Entonces, eh, cuidado, ¿vale? estamos muy atentos al volumen. De momento, el día de hoy ha sido bastante decente. Y, bueno, pues, eh, objetivo, la zona de los 0.0.43, ¿vale? esta línea que tengo aquí marcada, para intentar atacar zonas más altas. De momento, suavecito, ¿vale? Eh, Neo también está por aquí. Poliscel. Cere 365 eh, y bueno, tampoco, hay, tampoco es que haya mucha chita. Los KuCoin Co Shares se aguantan ahí más o menos un poquito, Ripple se aguanta ahí un poquito también, eh, iremos viendo también Ripple, eh, porque bueno, está en zona de momento en, en un posible soporte, si consigue a mantenerse ahí bien, pero si se nos viene a toda esta zona que tengo aquí marcada entre los 0, entre los 30 centavos de dólar y los 33 centavos de dólar, 33, 34, ¿vale? O sea, es una zona bastante amplia. Eh, sería una zona de compra para mí, claramente. Compra uno compra dos, compra tres antes de llegar a la parte de abajo, ¿vale? Eh, eh, estamos en una zona lateral, ¿veis cómo cada vez que cae, tontea un poquito, vuelve arriba, retestea, ha vuelto a caer una, dos veces, parece que va por la tercera, ¡pam! Irá arriba. Entonces, eh, ostras. ¿Comprar ahora? Bueno, ¿por qué no? Una cantidad pequeña, pero sí que hay aquí pues ya podemos empezar a, a pensar eh, en un porcentaje interesante ¿Qué porcentaje nos llevaría de aquí a cumplir objetivo a la parte superior de, de la zona lateral en la que nos estamos moviendo? Pues fijaros desde la parte superior de este soporte a la parte inferior de esta resistencia ¿Vale? Estamos hablando de eh, jugar aproximadamente un 48% ¡Qué ¡Qué hombre! Ya sé que no es mucho, pero tampoco está mal. ¿vale? Entonces, bueno, eh, tenerlo muy en cuenta y muy en cuenta, bueno, esto, los cortos de Bitcoin, muy en cuenta las altcoins contra eh, Bitcoin, ¿vale? Porque la dominancia empieza a caer y empieza a haber cosas y algunos de los, de los eh, gráficos que empiezan a, a decir cositas, que empiezan a romper, ¿vale? Fijaros cómo empezamos de una estructura que tenemos descendente. ¿Veis? Aquí, como esa estructura, si queremos inclusive nos venimos a puntos primera ruptura con pullbacks segunda ruptura con pullbacks vamos a buscar la tercera, que ya la tenemos, faltan los pullbacks para entrar, poder entrar y hacer una, un subidón. Cualquier subidón de este tipo, por ejemplo, esta vela fue de un 13, 14%, ¿vale? Bueno, fue un poquito más porque, claro, no, fue, no cuenta la mecha pero tela, ¿vale? Fijaros el mechón que hizo. Aquí. 14%. Esta otra es del 13%. Estamos hablando de un 30% entre las dos, ¿vale? Aquí estuvo un 30 y pico subiendo. Entonces, yo, cualquier eh, vuelta a la línea de tendencia, nuevamente es entrada y volver a aprovechar. Estoy hay que estar muy atentos y seguirlo, claro, evidentemente, esto cada uno tiene que seguir sus propias gráficas para poder tomar sus propias decisiones sabiendo lo que hace. En fin, poco más que añadir, Bitcoin, eh, vamos a verlo en una hora, cómo está, sigue renqueando, bajando poco a poco, recortando, mientras no perdamos estas zonas de mínimos que hay tampoco, creo que haya más, demasiado peligro, y bueno, pues ya creo que el objetivo eh, será, vamos a vernos en cuatro horas, venir a esta línea de tendencia, toque toque, con esa confluencia con la zona horizontal, hasta ahí, y a partir de ahí, pues volver a intentar ir arriba, fijaremos y estaremos muy atentos a ver qué pasa con el RSI ¿por qué? porque también hay que tener en cuenta, ¿vale? que podemos ir arriba ¿por qué? pues repito RSI, toque, toque, toque ruptura está haciendo como el pullback y puede irse arriba ¿vale? muy atentos, así volvemos a romper la zona de 50, entonces sí nos podremos ir arriba antes de inclusive de tocar abajo, pero yo creo que el objetivo eh, va a ser lateralizar tonto por aquí, acumular un poquito de dinerito en los próximos días y a partir de ahí luego ya volver otra vez a la carga. En fin, chicos y chicas, espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, compartirlo, darle un like y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.